Viajar, hubo un hackeo en el medio sí. y eh, queremos la respuesta oficial, no, a ver que no, no se podía cargar. Claro, eso, nos avisaron que no podían cargar y tenían preocupación a la hora de subir al colectivo. Por eso es que vamos a estar hablando ya mismo, nos vamos a la comunicación telefónica con Luis García, que es el vocero de AETAT, para poder tener más detalles de Por lo favor. sucedido. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, como siempre, por tener el, el diálogo con nosotros y ahora en, en esta situación que, que uno necesita no salir a explicar, aclarar lo que sucedió con las tarjetas. Bueno, eh, hubo un intento de hackear, no un intento, hubo un hackeo a la base de datos de, de, de las tarjetas. Ellos tienen almacenada la información en un servidor uh -huh. eh, de una empresa de telefonía y, bueno, entraron piratas, y bueno, robaron la base de datos, para lo cual exigían un rescate. Pero bueno, para no pagar ese rescate, ellos estuvieron trabajando y siguen trabajando, porque el hackeo fue para la, para toda la, la base de datos que ellos tienen, de Córdoba, Salta, La Rioja y Tucumán. Tremendo, ¿eh? Nosotros muchas veces leemos noticias en el mundo cibernético de los robos de información uh -huh. y esto de pedir rescate. ¿Esto, Luis, eh, es la primera vez que sucede? Sí, es la primera vez que sucede a este nivel en el caso nuestro de las tarjetas es la primera vez que sucede ocasiona un gran problema en dos sentidos uno en el que el pasajero no podía, no podía recargar su tarjeta para poder viajar lo cual se solucionó por parte de las empresas en primer lugar al haber aumentado el margen negativo de la cantidad de viaje que podía hacer el pasajero y sí. por otro lado en el caso de que no tenga más viajes negativos se le permitía viajar gratis y claro, hasta resolver la situación. Hasta resolver la situación. O sea, el problema del pasajero estaba resuelto, uh -huh. pero, pero no ha sido el problema de las empresas, porque claro. las empresas necesitamos cobrar. Claro, claro, uh -huh. claro. Y, y no había información al respecto de la cantidad de pasajeros que se transportaba y, y, bueno, y no interesaba plata porque no, no funciona la red de carga. Uh -huh. Entonces, bueno, ese problema todavía lo tenemos. No está solucionado. Claro. Ayer, después de un arduo trabajo de todo el fin de semana, ayer se lograron rehabilitar 25 puntos de carga. Bien. Eh, y bueno, y se sigue trabajando para, para solucionar de la buena vez este problema. En, en este, en el medio de esta de esta situación, lo que uno piensa es bueno, entonces ¿quiénes ahora tienen mis datos? ¿qué datos claro. tienen? como para llevar algo de tranquilidad al usuario eh a ver los datos que se que se brinda hacia el cuando se va a sacar la tarjeta es el documento uh -huh. el dni y el nombre que para mí a los piratas informáticos esa información no es este no es sustancial uh -huh. lo que ellos buscaban era el, el la base de datos y el manejo de fondos uh -huh. que bueno que, que no pudieron hacer nada con eso tampoco porque los fondos no no se administran por ahí ahora qué pasa Luis con la tarjeta de cada persona que es única eh, ¿Esa tarjeta seguirá funcionando igual o tiene que de nuevo registrarse? No, no, no, la tarjeta sigue funcionando igual. Bien. Sigue ah, okay. funcionando igual. ¿Por qué? Okay. porque Porque los, los sistemas tienen backup. Uh -huh. Cada cada cierto tiempo, cada mediodía, se hace un backup de toda la información. Por eso es que le costó recuperar porque es muy pesada la información de cinco provincias, con todos los datos, con todas las transacciones, con todas las veces que sube al colectivo. O sea, toda la información es muy pesada. Uh -huh. Por eso se, se demoró tanto en, en recuperarla. Ahora, ¿lo que es ¿no? lidiar con la inseguridad a diario? Ahora también estamos hablando de inseguridad cibernética. Sí, sí, sí, es terrible, es terrible. Realmente, en, bah, nosotros no, nunca nos imaginamos que íbamos a estar en esta situación, porque ya tenemos varias de todo tipo, ahora tener que lidiar con esto también es, es muy difícil. Una, una pregunta más que tengo es, es, ¿se estableció denuncia? ¿Están trabajando fiscalía? ¿Qué, qué parte está ahí cubre, eh, investigando este ataque? Bueno, eso, a ver, a nosotros no nos compete porque nosotros contratamos el servicio a la empresa Redbus sí. y ellos a su vez son los que guardan, almacenan la información y ellos son los que sufrieron este este ataque, este ciberataque. Sí, sí tengo entendido que iban a formular una denuncia, pero el edificio, el edificio donde está ubicada esta información está en Buenos Aires, o sea que ya no sé si será una denuncia que formularan acá o allá, desconozco. Si sí sé que pidieron rescate y que no lo pagaron, ni lo van claro. a pagar tampoco. Claro. Bueno, será cuestión ahora de... No, porque hay una justicia cibernética. ¿eh? Claro, esto, para, para esto, este tipo es de delitos. delitos por supuesto, claro. Estos delitos están eh, condenados y se y se sigue el rastro, digo, se investigan a nivel, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Ojalá que se pueda establecer de dónde fue el ataque. Y ahora esto va también a modificar la empresa, porque la empresa ahora tiene que reforzar las medidas de seguridad. Esperemos que no les salga caro a ustedes tampoco eso. Exactamente, eso es lo que ah. eso... A ver, ellos, uno, uno de los argumentos que tienen es que eh, con sus medidas de defensa impidieron de que esto pase a mayores. Claro. Que si pudieron este, frenarlo a tiempo, al, pero bueno, tendrán que reforzar este, para que no para que no se llegue de nuevo a esta situación. ¿Les dieron algún plazo de cuándo volvería todo a la normalidad, más o menos, o todavía están ahí en, en el trabajo constante? Todavía están en el trabajo, mm. eh, para, o sea, a ver, yo desconozco del tema informático, mm -hmm. ni... ni que lleva toda este, esta, esta, esta tarea. Pero eh, desde que esto se detectó, que fue el jueves a la madrugada, se está trabajando y siempre nos dicen, esta tarde está resuelto, esta tarde está resuelto, y, y bueno, todavía no se resuelve. Van de a poco resolviéndolo. Por ahora tenemos 25 puntos de carga y nos dijeron que para hoy, al final del día, ya iba a haber 60 puntos de carga disponibles. Y bueno, esperamos que, que esto sea así, que se regularice ¿no? vez. Porque bueno, las empresas no podemos tampoco estar este, sin poder cobrar. Claro, claro, claro. Porque en algún momento el sistema se va, el, el, el funcionamiento del sistema de transporte se va a resentir ante la falta de fondos. Claro. Esto en, en la situación de las empresas y para llevar la, situ la, la situación al lado del usuario, del lado del usuario, llevarle la tranquilidad también de que está cubierto. Claro, que puede usar igual el, el, el transporte, ¿no? no. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, lo primero que tiene que hacer es pasar su tarjeta como normalmente se hace para ver si tiene saldo, bueno, se le restará el saldo del viaje, el, el, el valor del viaje. Si no tuviera saldo y si ya hubiera excedidos negativos, se le va a permitir viajar. Uh -huh, Pero, bien. o sea, ese problema está resuelto. Resta ahora en la parte de, de la empresa, que esperemos que sea pronto, Luis. Exactamente, esperemos que sí. Muchísimas gracias, como siempre, poder tener el, el diálogo. Venimos hablando sobre otros temas, ¿no?, sí. en otras entrevistas que sí. terminan siendo no siempre algo ni jocoso ni uh -huh. festivo, esperemos que en algún momento llegue ese momento. Es, esperamos, esperamos, <risa> nunca hay que perder esperanza. Tal cual. Muchísimas gracias, como siempre, y buena jornada. Muchas gracias, buenos días.